¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Uuuh. Bienvenidos a este canal. El día de hoy, como pueden ver en el título de aquí abajito, les voy a estar hablando acerca de algunas eh, experiencias paranormales que algunos de mis amigos me hicieron el favor de ayudarme con este video. Eh, espero que les guste mucho, que se asusten y que lo disfruten. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy venimos disfrazados de brujita, un intento de brujita, pero bueno, vamos a comenzar con el primer relato. Esta historia, la verdad es que sí me dio... Mucho, mucho miedo cuando me la contó eh, Ella es azafata Y parece entonces a ella todavía no le tocaba como volar Pero sí a su amiga Pues estaban como en el momento en el que las azafatas dan De que los snacks o el agüita o cosas así Entonces un señor se le acerca Vamos a ponerle Juanita Se le acerca a la azafata Juanita Y es de que Oye, pues mire que quiero un vaso de agua La verdad es que tengo mucha sed Estoy sentado de aquel lado Y no sé qué Y la y Juanita es como de Sí, ahorita se lo llevo, no se apure eh, Pues siéntese y todo, ¿no? Pues ella de que va por el vaso del agua del señor Entonces se acerca a una señora que estaba así como eh, Como parada, creo que en el pasillo Como que iba al baño, no sé muy bien qué onda O que estaba acomodando como las cosas en la parte de arriba Y le dice como Oiga señora, fíjese que eh, vengo a dejarle el vaso de agua a su esposo Porque me comentó que tenía mucha sed y no sé qué Y ella así de que, ah, eh, ¿cómo? O sea, no entiendo Y ella, sí, lo que pasa es de que el señor venía vestido así y así y así Y me pidió agua, pero sí su esposo, ¿verdad? Como corroborando si era o no o estaba sentado en otro lado, ¿no? Entonces la, la señora le dice a Juanita, como de, a ver, pues... La descripción que tú me das sí es de mi esposo, pero mi esposo acaba de fallecer ayer. Y mi esposo viene en la parte de abajo y está así tal cual vestido como tú me lo acabas de describir. Y la zafata Juanita ese día se sacó un gran susto. La verdad que cuando me lo contaron, uff, o sea, me gustó tanto la historia porque, wow, te habló alguien del más allá, un, un muerto, y venía en la parte de abajo. Wow, ahora sí, se te subió el muerto al avión. La siguiente historia le pasó también a un amigo. Y eh, me comenta que él iba como a la casa de su novia. Y que, bueno, por donde vive su novia, que es mi amiga, las casas ya son bastante, bastante viejitas. Entonces, eh, esas casas tienen historia le había pasado como algo afuera de su casa como que traía una vibra media extraña entonces él se subió a su coche manejó hasta su casa y en el camino oh, oh, en el camino volteó a su derecha y venía una niña sentada al lado de él Entonces él como que se paniqueó, se asustó bastante No lo podía creer como de una niña sentada al lado de mí O sea, ya era bastante tarde eran Pónganle ustedes como medianoche más o menos Estaba sumamente asustado Él intentó marcarle a su novia para como, no sé Como para que se le pasara el susto Como para ver si no era un, un sueño o algo así Él estaba bastante asustado, no contestaban, no contestaban y él seguía como que manejando pero todo asustado entonces llega a una parte, casi llegando a su casa llega a una, una parte en la que tiene que, eh, o sea hay un semáforo entonces él está de que así esperando y como que de la nada volteó a su derecha, ya no había nadie pero al frente, casi cruzando esa avenida había una señora Esperando como que a la niña No sé, o sea como muy extraño Y eso pasó muy cerca de mi casa La experiencia que él pasó durante Y antes de, de eso Porque nos comentaba que había ido a la casa de su novia Como para saludarle Y sí, como que en ese momento, en ese inter Le pasaron como cosas extrañas Les digo, las casas de esa zona Están como muy muy, vie muy viejitas Y tienen como una vibra extraña Entonces, eh, pues sí Eso le pasó a mi amigo otra de las historias que quiero contarle, eh, me la hicieron llegar por Whatsapp, así que espero que lo disfruten. Al lado de mi casa está una casa que era propiedad de mi tío. Él hace 20 años que dejó de, de habitarla y hace como 10 años la habitó una pareja. Ambos tenían como 60 años aproximadamente. Y pues la verdad es que no duraron mucho habitando el inmueble, si acaso uno o dos años si mal no recuerdo un día después de que pasaron obviamente ese año o dos años pues deshabitaron la casa pensaré que pues tal vez buscaron un mejor lugar para vivir a los pocos días que desalojan la casa va una patrulla a buscar como vieron que la casa estaba sola y que no nadie respondía entonces fueron al lado de, a, a donde está mi casa y preguntaron por ellos pues nada o sea solamente pues nosotros respondimos que como casi no teníamos contacto con ellos lo único que sí nos enteramos es que ellos habían desalojado la casa unos días antes. Y ya, así quedó. A los pocos días de que fue la patrulla, nos enteramos que esta pareja se dedicaba a esa brujería. Y un día, que al parecer una chava, no sé si fue a cuidar sus servicios o algo por el estilo, pero fue a su casa, fueron a la casa, o sea, de mi tío donde habitaban en ese entonces los señores. Como que hicieron un ritual o no sé qué hicieron. La chava falleció, entonces como sus familiares no supieron nada de ella, pues por eso mandaron a investigar. A los señores los detuvieron, la verdad no sé qué pasó con el cadáver de la chava. Hubo un lapso en el que la casa pues, quedó vacía. Hace unos cinco años tenían una niña, ahí se quedaron a vivir por un rato. No duraron mucho, como uno o dos años. La niña siempre tenía momentos uh, muy raros. O sea, siempre, casi siempre se la pasaba llorando, siempre escuchábamos que lloraba. Y una vez que mi mamá pues, se acercó a la señora, a la mamá de la niña, ella empezó a platicar de que la niña jugaba con una niña. O sea, jugaba, pero la mamá se le hacía muy raro porque nunca la veía. Pero que esta niña le hacía muchas travesuras a su hija porque siempre terminaba llorando. Entonces, como se dieron cuenta que en las clases empezaba, empezaba a haber una actividad paranormal, así como que las cosas cambiaban de lugar, y sobre todo por el, el comportamiento de la hija, un día la mamá le pregunta a su hija, oye, ¿me puedes mostrar quién es, dónde está la niña con la que juegas, con la que te ha estado molestando? Y ella le señala. La mamá nunca pudo ver a la niña, pero lo que la mamá se le ocurrió hacer es aventarle agua bendita hacia el lugar donde le había señalado su hija. Y cuando ella lanza el agua bendita, la niña estaba llorando súper feo y decía, no la quemes. Y era porque la niña veía, o sea, la hija veía que, que la niña con la cual jugaba y la molestaba, empezaba a arder. A la mamá se le hizo muy raro y justamente, des, o sea, de que lanzó el agua bendita, creo que se había caído algo algo, creo que era un recuadro que estaba colgado en la pared y, y la niña, o sea, lloraba muy feo y, y gritaba, es que la estás quemando, la estás quemando. Y yo sí recuerdo ese momento porque como mi casa está al lado, sí se escucha, o sea se alcanza a escuchar muchas cosas, especial cuando alguien grita. Entonces la niña estaba gritando y, y pues la mamá como que entró en desesperación. Y después de eso, como que la actividad paranormal empezó a ser más fuerte. Entonces, por lo mismo de que ya no se sentían a gusto por la vibra y la pesadez que había, lo que decidió la mamá fue vivir en otro lado porque pues como que ya no podían con, con ella. Y principalmente por la niña, porque la notaban muy este como muy inquieta. La pareja decidió mudarse y pasaron meses y mi mamá se encontró con la señora y ella le preguntó, ¿cómo está lo que ha sido de tu hija? Y ella responde que pues la verdad, la... de ahora que se cambiaron pues han estado mucho mejor, ya que pues ya no tienen que aguantar pues las presencias paranormales, que ya su hija está mucho más tranquila, pero comenta que... Una vez que pasaron fuera del domicilio, su hija se acerca a la ventana del carro, ve directamente hacia la casa donde vivía y la niña saluda. La mamá se le hizo muy extraño a eso y le, y le preguntó, ¿a quién está saludando? Y dice, si es a la niña con la que jugaba antes. Y, ¡ah, caray! O sea, como que sí fue... O sea, sí me dio escalofríos cuando lo escuché porque... O sea, eso quiere decir que todavía hay presencia en esa casa. Y posteriormente, o sea, de esa pareja creo que hubo otra que tiene una bebé que el, no duraron mucho, no duraron mucho tampoco. No sé si fue por la actividad o fue por otra cosa, a lo mejor no, no sé si ya no les convenció el inmueble. El punto es que ahorita la casa está en reparación, ya fue adquirida por otro dueño. Eh, y pues hasta ahora no se ha sabido nada, pero lo que sin duda, bueno, lo que no queda duda es que la casa pues como que tiene energía muy pesada. La última historia, y no por eso menos importante, sucedió a mi amigo y a mí, justamente como en estas fechas estaba todo como en auge de lo de um, Randonáutica, entonces le dije a mi amigo como de oye, estaría cool salir a darnos una vuelta en tu coche y vemos qué onda con lo de randonáutica, entonces ya anteriormente habíamos hecho eso, eh, habíamos dado algunas vueltas y nos había salido algo, no de miedo, pero algo sí extraño, entonces decidimos intentar ese día, esa vez íbamos a una fiesta de una amiga cerca de mi casa, entonces él quedó de pasar por mí, estuvimos conviviendo en la fiesta de mi amiga, eh, platicando y todo, eh, entonces llegó un momento en el que ya nos teníamos que ir. Bueno, él tenía que traerme a mi casa. Entonces yo le dije, como de, oye, ¿qué te parece si después, como en el inter, o sea, de el camino a mi casa, nos damos una vuelta para ver qué encontramos con lo de randonáutica? Y él, como de, bueno, está bien, si queda un poco cerca de la zona, pues jalo, ¿no? Y yo, así de, va, va, va. Entonces eh, pensé en algo. Que ya más adelante les voy a decir. Pensé en algo. Y fue como de... Ah, nos manda aquí. Muy cerquita. Cerca de un parque que está aquí, ¿no? Entonces era como de... Va, oh, entonces vamos. Eh, checamos a ver qué. Llegando me dices qué fue lo que pensaste. Y, y pues ya, ¿no? Llegamos justamente a ese parquecito. Ese parque está dentro como de una privada. Pero esa privada es como... No tan privada. Porque tiene muchas entradas. Pero está cerrado. Entonces... Creo que me entienden. Eh, llegamos... Y dimos como una pequeña vuelta al jardín. Dimos una pequeña, como un, una pequeñísima, muy pequeña vuelta al jardín. Y fue como, le dije a mi amigo de, aquí es. Y solamente él estaba así con su volante. Voltea a la izquierda sin que yo le dijera que era eso. Voltea y me dijo así como de, esa casa está extraña, da miedo. Y lo volteo a ver y es como de, bro pedí una casa embrujada o algo terrorífico, algo así. Nos quedamos viendo y obviamente ya era medianoche, pero algunas casas tenían luz uh, en la parte de afuera y esa casa no tenía nada de luces y estaba vacía, no había nada porque incluso se alcanzaba a ver como que estaba tapada de las ventanas como de esas veces que pones eh, periódico como para que no se vea o no se pase mucho la luz creemos que era eso, no sé, la verdad es que estaba totalmente oscuro esa parte y todas las demás como que alumbradas entonces nos quedamos afuera, nos quedamos un rato observando la casa y la verdad sí se notaba O sí se sentía como esa vibra De que la casa estaba sola Y tenía como algo extraño La verdad no sé No sé si fue por lo mismo Que traíamos como esto de hoy oh, randonáutica, miedo y así, ¿no? Pero nos quedamos, les digo Observando la casa Y en la parte de arriba Como en una esquinita Tenían una cruz Entonces fue como de ¡Wow! ¡Wow! Esto ya es un poco más creepy. Pero sí, de ahí eh, pues nos asustamos mucho y nos fuimos algo paniqueados por todo lo que pasamos. Hicimos como varios recorridos, pero ya en el día. Pero no fue lo mismo como esa vez que tuvimos esa experiencia súper loca. Pero nos divertimos mucho. Y bueno, esas son algunas historias... De un poquillo de miedo que le sucedieron a algunos de mis amigos. Espero que les haya gustado mucho. O que se hayan asustado con estas historias. Eh, si a ustedes les pasó algo. Háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo. Bye.